Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí transmitiendo nuestro programa de Conciencia Tech como todos los viernes a través de la página de Facebook de Conciencia Tech y también a través de la página de Facebook de Tráfico 109, que es la estación de radio del Tecnológico de Monterrey en Puebla. Y hoy ya se integra nuevamente después de unas semanas muy agitadas y llenas de actividades eh, la profesora Yolanda Burgos, que está por allá en el norte, bueno, no, noroeste. De, noroeste del país, ¿verdad? En, sí, es correcto. el campus. Sinaloa. Sinaloa, muy bien. ¿Y cómo está el clima por allá, Yola? Eh, ya está muy agradable. Bueno, para nosotros... Temperaturas máximas de 28 o 30 grados centígrados son muy agradables. Tal, tal vez en el centro del país pudieran decir que son cálidas o a lo mejor es su verano, ¿verdad? Pero aquí son bastante agradables y son el inicio pues de la, pues de la temporada otoñal, invernal, ¿no? Para, ya podemos ver aquí en Culiacán, que es donde tienen su casa pues gente que se está poniendo una chamarrita, un suéter, a 28 grados para nosotros ya está fresco, ya sentimos como que ese friguito al que no estamos acostumbrados, entonces pues ya se han imaginado y les he platicado las temperaturas que normalmente alcanzamos en el verano. No, pues definitivamente creo que para ustedes esto ya es mucho más fresco y agradable, como, como lo dicen para nosotros, ya es caluroso esa temperatura, como lo dice aquí, rondamos los 22 grados ahorita en otoño, ya a, a las horas más fuertes del sol, ¿no? Que entre 12 y 4, 23, 25 grados por mucho. Y bajamos a 8, 9 graditos. Pero estamos eh, también ya... Creo en... que nos congelamos a ese... <risa> <risa> temperatura. Ya estamos en plena temporada otoñal. Y, y ya por eh, pintando el rumbo ya al final del semestre y al final de pues, del año, ¿no? <risa> Muy bien, hoy así es a tocar así un súper interesante. Bueno, yo digo todo el tiempo que son súper interesantes, espero que sean así para todos los que nos escuchan y nos ven. Y eh, vamos a hablar un poquito acerca de a lo que nos dedicamos, no que en este caso es la educación. Eh, nosotros nos dedicamos a, a la parte de la docencia en el ámbito universitario. A lo mejor también das algún tópico en prepa como yo, este... De, para los chavillos que van a, en quinto o en sexto semestre de prepa. Y vamos a hablar de no solo lo importante que es la educación para aprender cuestiones disciplinares, ¿no? Sino también para reforzarse o crecer holísticamente como persona, ¿no? Sí, definitivamente, eh, David, digo, ahí quiero tomar de referencia pues cómo desde hace algunos años atrás el TEC de Monterrey es pionero o empezó a sensibilizarse con esta parte de crear valores en el ámbito educativo. Por supuesto, siempre es bien destacado que un joven, un estudiante, un estudiante se, se caracterice por esas notas excelentes en el ámbito disciplinar eh, que se ha destacado. Destacado, que sea destacada en temas ingenieriles o, o bien cuál sea el, el, el enfoque de su carrera. Pero ahorita como lo vamos a tocar en diferentes espacios, pues todo eso debe estar sustentado, fundamentado en valores, en la formación transversal o lo que conocemos aquí en el TEC como competencias transversales en esa formación. Son complemento y vemos que precisamente eh, la educación en el ámbito disciplinar tiene su realce principal ¿En qué formación tenemos en valores? Pero creo que para eso principalmente tenemos que entender primero lo que son valores. No sé qué tú piensas al respecto, David. Creo que esta parte, y a mí es donde de repente sí siento esta parte presencial de, de, de que el TEC está promoviendo este tipo de valores y a la vez bienestar y florecimiento humano. Y entonces empieza, y eso lo veo a partir de hace unos siete años para acá, nosotros que ya tenemos mucho tiempo en el TEC, ¿no? Antes predominantemente era la parte académica y la expresión y excelentes eh, profesionistas competitivos internacionalmente, pero sí veo que está tornando un giro a volverse más humanista eh, en este entorno, ¿no? Entonces, eh de repente digo, bueno, sí estamos permeando ya la parte de la educación media eh, superior y superior, pero de repente sí eh, creo que hay una crisis de valores en la sociedad eh, eh, en global, no sé qué opines de esto. Sí, definit definitivamente, y... Y nada más quiero asegurarme si sí me están escuchando bien, porque de repente como que me vi media cortada la imagen, sí, todo bien, muchas gracias. Sí, eh, creo que nosotros digamos que, que estamos más o menos en una generación similar, podemos darnos cuenta y vemos eso que tú que de mencionar, que hay una crisis de valores en nuestra sociedad y que como tecnológico estamos haciendo el esfuerzo correspondiente por pues por ver cómo contribuimos a ese florecimiento humano que ya está impreso en nuestra, en nuestra visión rumbo al 2030. Eh, pero para ello tenemos yo creo que decir lo que es un valor, lo que entendemos como valor. Probablemente David, tú y yo podamos tener un concepto muy similar porque los valores se manejan en diferentes escalas y de repente para un joven de 15, 16 años, eh, la palabra honestidad tiene sus asegúnes y, pero nosotros sabemos que para ser una persona íntegra, pues no hay asegúnenes, o sea, vas a ser íntegra aquí y en la escuela, en tu casa, cuando estás con los amigos, cuando estás con tu pareja. Entonces creo que principalmente es eso que entendamos el significado de, de la palabra valor, qué son valores, o sea, cómo están presentes en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional y qué actitudes demuestran que realmente tenemos esos valores desarrollados. Fíjate que yo consulté algo de literatura y encontré precisamente la raíz de, de la palabra valor. La palabra valor viene del latín valere, sí que significa que ser fuerte, robusto, tener fuerza, energía o poder prevalecer, tener eficacia. Eso este, pues ya hace muchos años que se inició con eso, posteriormente se le dio un enfoque económico, o sea, dentro de la economía los griegos empezaron a decir o a utilizar la palabra valor, valere, como para destacar cuál era el valor pero monetario de, de mercancías, de materiales, o sea, bienes materiales específicamente. Pero bueno, pues a lo largo de los años, esa, esa palabra de valor como tal, pues nos ha mostrado que los valores vienen siendo actitudes que nos forman, que nos templan y que definen de alguna manera nuestra vida. Entonces, pues, por ahí encontré ese dato curioso que, pues, es sabemos que muchas palabras que, que nosotros utilizamos, sobre todo los latinos, pues, vienen de, de latín, tienen origen latín, y, pues, este viene etimológicamente de la palabra valer. Mira, el dato es muy interesante y cómo va tomando esta connotación económica y cuestiones de este tipo. Y lo más interesante de esto creo que es esa parte de decir son actitudes que nos forman y nos templan como seres humanos. Entonces, creo que desde ese punto de, de, de vista, creo que esta parte de los valores, al ser una actitud y al estar interna, hacer algo interno, este, si es algo que requiere que estemos conscientes y que los conozcamos, cuáles son esos valores que rigen nuestro entorno de vida como personas, ¿no? porque tú lo dijiste, la honestidad, puede ser la disciplina, puede ser el respeto, eh, puede ser inclusive, que a veces lo dicen o no, el amor, ¿no? Eh, como tal, hacia los demás y hacia mi entorno. Este, creo que es algo muy interno y que sí hay valores que se rigen por la sociedad, pero siento, no sé si tú... Que la sociedad se ha vuelto un poco, por lo menos en los países latinoamericanos, de esta parte de valores, eh, como a, a lo mejor a ti o a mí nos tocó, ¿no? Sí, y, y creo que la crisis de la que hablabas hace unos momentos, David, radica pr principalmente en cómo estamos expresando esos valores. Si nosotros tomamos en cuenta que, que un valor es esa convicción razonada, también dijiste una palabra muy importante hace un momento, consciente, o sea, quiere decir que yo estoy consciente de lo que implica mi actitud, y con esa conciencia que yo tengo de, de, de cómo estoy actuando, puedo catalogarlo como bueno o malo. No, no nada. Eh, teniendo la misma actitud no puedo decir que a veces es buena o a veces mala, no. Estoy consciente de que si, por ejemplo, tomo algo que no es mío, que me lo encontré, pero que no es mío, pues eso, si tengo yo el valor de la honestidad, voy a, saber, a buscar a quién regresárselo, ¿no? No es de que a veces sí lo haga o a veces no lo haga. Entonces, nosotros tenemos esa conciencia, esa convicción razonada de lo que es bueno, de lo que lo, es malo, no solo para la sociedad, sino para nosotros mismos. Interiorizamos esa convicción y la adecuamos a normas y pautas de comportamiento. Te digo, cuando tenemos esa conciencia, realmente tenemos bien fundamentado. Un, un valor ¿no? y bueno si nosotros la relacionamos con la educación eh, yo alguna vez digo gracias y afortunadamente este, tengo esa formación en liderazgo consciente que comparto con, contigo David pero alguna vez les hacía una analogía a, a mis estudiantes y, y les decía la cuestión de los valores porque me tocó explicarles pues, toda la parte de la normatividad académica cuando ellos están en primer semestre y les daba algunos ejemplos, ¿no? Que me ha tocado en, en mi vivencia como, como docente. Pero les comentaba que precisamente los valores en la, en la educación, pues es como hacer una analogía con las estructuras de un edificio. Nosotros sabemos que si un edificio no tiene una estructura bien cimentada, pues está frágil, puede estar muy bonito por fuera, a lo mejor tener los mejores acabados, los más modernos, este, la cuestión minimalista que se ha puesto de moda. Pero si no tiene esos cimientos, pues bien estructurales, bien fundamentados, bien hechos, pues tarde o temprano en una situación de un evento climático, pues va a tener daños, daños severos creo que también así es la educación, podemos destacar ellos pueden destacarse a nuestros estudiantes por ser los mejores en matemáticas, tú que manejas la parte de ingeniería mecánica y que sé que eres muy destacado en eso, o sea, pueden tener las mejores competencias, ahí corrígeme si me equivoco, por ejemplo, en algo del manejo de, de hidráulica, de este, pues cuestiones de mecánicas, de materiales, pero si en una situación adecuada ellos no manejan conscientemente y correctamente fundamentado en valores, ese conocimiento disciplinar, pues entonces va a distar mucho de realmente describir o, o poder representar a una persona o un profesionista completo. No sé qué piensas ahí al respecto, David. Fíjate que, que esta parte eh, de ir sumando y ir reforzando valores a lo largo del su estancia con nosotros, por ejemplo, aquí en el TEC de Monterrey, creo que es parte de nuestra labor docente, eh, señalar este tipo de situaciones, ejemplificar, que lo vean, que lo visualicen, que lo hagan, que lo reflejen y que lo hagan consciente para que no caigan en este tipo de situaciones, eh, que se da mucho en este entorno las eh, faltas a la integridad académica, ¿no? Eh, de alguna manera es, una parte reglamentaria que tenemos que es la falta de la integridad académica y que viene a que formemos un comité, los que son parte del comité, los tienen que deliberar de este tipo de situación, pero sí radica en no tener esa firmeza de valores al momento de decidir, porque a lo mejor yo puedo decir en un momento muy light, en un momento muy relajado de mi vida que tengo cierto valor, pero al momento de estar bajo presión o estar en un momento de tensión, veo que no, entonces quiere decir que no lo tengo tan arraigado y consciente, y entonces estoy a, dispuesto a arriesgarme a costa de lo que sea para obtener el resultado. Y creo que el tener bien cimentados los valores nos permite, como lo dice el modelo de, de liderazgo consciente, generar arneses espirituales o redes de contención, y qué quiero decir con esto, que a pesar de que yo ponga todo mi esfuerzo, dedicación, respeto, honestidad, a esa acción o a ese, o a, o a ese resultado que espero, puede ser que no se dé, pero yo me voy a quedar en paz y tranquilo, porque internamente nunca me engañé. Porque pueden engañarte a ti, Yola, en un examen, pueden engañarme a mí en un examen, pueden engañarse ellos, y es que trabajando en equipo, pero a las otras personas, pero a ellos no se pueden engañar, o no te puedes engañar, no sé lo que pienses. No, de, definitivamente, y, y me ha pasado en diferentes situaciones con, con estudiantes, lo hemos comentado en otros espacios que, que hemos abordado diferentes temas de que como seres humanos somos egocéntricos y nos gusta ser reconocidos. A quien no le gusta que te digan felicidades, que bien lo hiciste, eh, felicidades destacaste en, en, en tal concurso, eh, eres el primero en la clase, o sea, creo que eso hace sentir bien a, pues a, cualquier, a cualquier persona, ¿no? Pero lo acabas de decir tú, o sea, tiene que estar fundamentado en la verdad, en nuestra conciencia, si nosotros... Este, sabemos que para poder lograr ese primer lugar o ese reconocimiento tuvimos que faltar a nuestros valores, a nuestros principios, definitivamente no nos dejaría en paz. Digo, si es que somos seres conscientes, este, responsables de, de nuestro interior, creo que, que eso es muy, muy, muy importante. Y podemos anunciar muchos valores. Tú hace ratito mencionabas el amor, la honestidad, la integridad la verdad, o sea, siempre hablar con la verdad y, y anclarnos a, a ella. O sea, podemos mencionar muchos de ellos, pero también acabas tú de compartir un punto clave. Creo que los vamos a ir templando, desarrollando con base en el esfuerzo. Ahorita, por ejemplo, este, pues ¿qué sucede si nosotros queremos investigar sobre un tema que no dominamos y que nos dejan de tarea? Incluso nosotros ya como, como profesionistas que estamos ya en el ámbito laboral, eh, escucho hablar de cierto tema pues me voy a San Google y, y le, le escribo y pues yo sé que me va a desplegar mucha información alguna confiable, otra no confiable y bueno pues nosotros tenemos que discernir cuál fuente este creer y, y, y pues ahí tomar eso como referencia. Otra anécdota que yo les cuento a mis, a mis estudiantes, les digo que cuando yo estaba en la carrera, les digo yo vivo aquí en Culiacán, está un centro de ciencias, el centro de ciencias pues es un lugar pues donde se practican pues diferentes temáticas eh, pues para desarrollar competencias disciplinares en las ciencias, eh, a todos los chicos que están interesados. Y bueno fue este, uno de los primeros lugares, digo de los primeros porque el primero fue el Tecnológico de Monterrey, aquí en Campus Sinaloa, en tener internet. Entonces, eh, recuerdo que, que alguna vez me dejaron una, una tarea este, donde teníamos que estudiar, donde bueno, teníamos que investigar sobre la reingeniería, y pues tuve que ir al centro de ciencias, entonces era una fila kilométrica para entrar, hice una fila de tres horas, y recuerdo que pues tenía que imprimir esa información para poder cumplir con mi tarea, y pues la impresora duró imprimiendo como media hora, o sea, todo eso tuve que hacer para tener una hoja impresa con tres, cuatro párrafos de lo que era la definición de reingeniería eh, y que es una parte que, que se aborda en la ingeniería industrial y de sistemas, ¿no? Entonces, eh, todo ese esfuerzo, pues imagínate qué sucedería si se me llegaba a perder esa hoja a mí, o sea, era valioso, pero a mí era ahora molido en mis manos esa hoja con los conceptos de reingeniería. Ahí está o sea, el esfuerzo, el empeño que le puse para poder tener esa, esa información. Y les da mucha risa a, a, a los muchachos ahorita pues, es cuando les cuento esa, esa anécdota. Y creo que mucho tiene que ver, digo, el cimiento de nuestros valores actuales tiene que ver en la facilidad con lo que obtenemos ciertas cosas. La tecnología, por supuesto, que nos ha venido a cambiar la vida pues, positivamente, nos ha facilitado muchas, muchas cosas. Yo creo que ahorita, no sé, David, si a ti te entra la angustia cuando de repente olvidas el celular en tu casa y, y estás con la angustia de me van a buscar, no me van a encontrar. Antes no sucedía eso y no teníamos celulares, ¿no? Pero sí si nos ha venido a beneficiar la vida. El detalle que yo creo, te digo yo, Yoli Burgos, así lo piensa, creo que no sabemos hacer un balance adecuado entre el uso de la tecnología pues con el esfuerzo que implica poner ese ese entusiasmo esa tenacidad hacia ciertas actividades y cómo ves no eh, no estoy totalmente de acuerdo contigo y la otra parte que veo aquí eh, esta facilidad con la que pueden obtener algún resultado pues viene a deteriorar también otros aspectos como esta parte de ser tolerantes ser resilientes no este tipo de de, de cosas a veces o los hace estallar o, o, o desesperarse. Yo tengo un adolescente en casa y lo veo, cuando no le salen las cosas se enoja, se frustra, se... y eh, alguna vez escuché a, a, a alguien que está muy relacionado a estos temas, que eh, deja lo que se frustre tantito y luego ayuda lo que se frustre más, porque en la vida así va a suceder, y ahí es cuando va a templarse para mostrar esos valores que le has inculcado tanto en casa como en la institución en la que pertenece. Y los va haciendo suyos, ¿no? De alguna manera los vas interiorizando. ¿Por qué? Porque sí también es cierto que no es cierto que eh, hay una crisis de valores universales a lo que nosotros teníamos concebido. Pero sí noto en los chicos ahora otro tipo de valores muy interesantes en su forma de ver, de pensar y de sentir. Como es esta parte inclusiva, esta parte eh, de equidad, esta parte de cuidado con el medio ambiente, cuidado a los animales, ¿no? Ese tipo de cosas que en algún momento nosotros en nuestro entorno de valores no estaban dentro de los primeros valores a, a, a anotar. Y yo creo que hoy ellos tienen mucho más esos valores, aunque sí también. Discrepo un poco porque de repente sí tienen ese valor de, de, de, de la equidad y de la inclusión, pero sí incluyen de la manera en que ellos lo visualizan, pero no incluyen a alguien que no está de acuerdo, que respeta las situaciones, pero que no está de acuerdo en la forma en que ellos ven esta parte de inclusión o esta parte de, de, de, de igualdad sustantiva. no Entonces, de repente, siento que a veces caen en la intolerancia porque no quiere decir que nosotros te, alguien te, tenga la razón o alguien no, sino que simplemente es otro punto de vista de cómo se ven las cosas. No sé si, si estés en esa sintonía que yo, pero bueno, lo quería poner aquí sobre sobre la mesa. No, qué bueno que tocas ese ese punto. Totalmente de acuerdo, David. Algo a destacar en nuestros jóvenes actuales es precisamente que tienen bien desarrollado ese valor de, de la inclusión, de este de respetar diferencias pero también pues entran los asegúnes, que es donde yo no estoy de acuerdo, o sea, si tú eres honesto, inclusivo, o sea, va a ser siempre en cualquier situación, y ahorita pues nuestros jóvenes están muy, digamos, ranquean muchos valores, así lo siento, por cómo estás en tus redes sociales, por el número de likes, este, por pertenecer a cierto grupo social, entonces, sí, destaco totalmente y aplaudo todo ese desarrollo de valores que como tú dices a lo mejor nosotros no eran nuestros top, no eran nuestros valores, así que teníamos presentes del día a día siempre, día a día, pero pero que teníamos bien o tenemos bien fundamentados, ¿no? Y que no son según al grupo social al que al que pertenecemos. Y aquí quiero compartir, fíjate que eh, como buena ingeniería industrial, siempre les digo que yo soy, me fascina pues todo lo que tiene que ver con mejora continua de ingeniería industrial y pues soy fan de la metodología Kaizen, que pues es ahí los japoneses, específicamente la, la empresa Toyota la, la hizo famosa y sigue siendo famosa este, y se implementa no solo en Toyota, sino pues en, muchos, en muchas empresas, eh, pero este... Precisamente porque soy fan de, de la metodología Kaisen, he leído mucho sobre la vida de los japoneses y no sé si alguna vez han visto alguna conferencia de Carlos Kazuga que viene siendo, pues es el, el líder en, de la empresa Yacul, el líder nacional de la empresa Yakul aquí, aquí en México y dentro de una conferencia muy famosa que él maneja, dice que para que nosotros realmente seamos unas personas completas, debemos de manejar este cuatro pilares y él menciona el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. Entonces, ¿a qué se refiere con el bien ser? O sea, si voy a ser, quiere decir que voy a ser con cierto valor, voy a desarrollar cierto valor. Entonces, quiere decir que voy a ser, ser puntual, ser austera, ser disciplinada, ser estudiosa, ser honesta, ser responsable. Pero otra vez, siempre voy a hacer así. No en una ocasión voy a hacerlo y en otra vez no lo voy a hacer. Si soy honesta, aunque estén aprietos en ese examen final en el que no me pude preparar porque me fui a una fiesta la noche anterior y no me di el tiempo, pues aceptar que va a ser una falla y acatar las consecuencias que eso pueden venir. O sea, pero es el, el bien ser siempre. que tienes, Es donde se aplican los, los valores. Luego el bien, el bien hacer. Si nosotros decidimos emprender una actividad, hacerlo bien siempre, no hacerlo a medias. Si voy a hacer ejercicio, si me voy a disciplinar haciendo el ejercicio, pues voy a hacerlo y voy a tener esa disciplina que tú tocabas muy importante hace ratito, pues este con levantarme a las 5 de la mañana porque es la única hora en la que lo puedo hacer y tener esa disciplina de estarlo haciendo bien siempre. Si, quiero, si voy a hacer bien al, mi tarea, la tengo que hacer bien. Si voy a a practicar cierto hobby lo tengo que hacer bien, no en cuestiones mediáticas, sino hacerlo bien. Luego por ahí, pues menciona el, el bien tener, que también come, eh, bienestar, perdón. El bienestar es cómo vamos a estar conscientes y con todos nuestros sentidos en un determinado momento. Si yo ahorita estoy charlando contigo, David, pues tengo que estar con todos mis sentidos, escuchándote, siendo proactiva, siendo asertiva de lo que me estás compartiendo, dejarte hablar. Eh, y, es, y, y realmente estar al 100% en un lugar donde tengamos que estar. Si va a ser estar con nuestra familia y salimos a comer, salimos a cenar, entonces dedicar conscientemente ese tiempo para nuestra familia y no estar a medias, o sea, no estar, que es muy común y de repente a veces hasta me da pena pensar en eso de que estamos con nuestra familia, estamos con nuestro amigo, nuestra amiga, eh, nuestro hijo, nuestra hija o, o compañero de trabajo, pero estamos poniéndole mitad de atención o un tercio de atención porque al mismo tiempo estoy poniendo atención en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues finalmente el bien tener, que viene siendo consecuencia de estos tres primeros, del bien ser, del bien hacer y del bienestar, El bien tener viene siendo como que el resultado, consecuencia de que si nosotros practicamos los otros tres, pues vamos a poder ahora sí ser exitosos, siendo el éxito pues realmente subjetivo para cada uno de, de nosotros, ser felices y tener realmente eso que nos hace sentir en paz con, y con lo que tanto hemos estado predicando siempre, el ser parte de un liderazgo consciente. La verdad es que eh, me encanta esta parte, que seas aficionada a la parte del kaizen, la cultura japonesa, y creo que Carlos Kazuga y Yokoi Kenji, que es un colombo japonés, tienen unas excelentes charlas sobre varias cosas de este tipo que combinan la cultura japonesa. Yo ya tuve la posibilidad, gracias a una semana, dos semanas, seis, de poder estar en Japón, conocer la cultura japonesa, ir a, ir a, a Toyota, a, bueno, no, yo fui a Mitsubishi y a Panasonic y a estas empresas, y ves la cultura de la calidad que tienen, a Mazda también, que realmente dices, no, hombre, es otro mundo distinto, a pesar de que viven en un estancamiento económico desde hace 18, 16, 17 años, muy fuerte, tienen una gran cultura en valores de respeto, de honestidad, si se pierde algo vamos al lugar de las cosas robadas y, y ahí está del mismo orden, o sea, fuman donde hay zonas para fumar, los que fuman, donde no hay eh, zonas no fuman, la ciudad está limpia eh, y tienen mucho respeto por, lo, por el, la persona, ¿no? El, el silencio en los trenes es impresionante porque... Porque para ellos es importante que la persona cuando se traslade descanse, se relaje. Y nosotros como latinos pues íbamos siendo el escándalo del mundo, hasta nos veían raro. No feo porque ninguno se, nos llamó la atención, pero sí como que los desconcertábamos por esto, ¿no? Entonces sí tiene una cultura de respeto y de valores y también de respeto al mayor. Fantástica, o sea, creo que es algo que, que a los ancestros, a los más grandes, les tiene un respeto fabuloso, ¿no? Y nosotros en la, en, eh, eh, en la escuela, creo que de esta parte, a, a mí ya no, no me tocó la ciencia social, me tocó, no me tocó el civismo y la ética en, en mi educación primaria y secundaria. Creo que ahora la están retomando porque la he visto con mis hijos y eh, en el Texas llevamos algunos cursos de, val de, de valores, de ética. no ciudadanía ética, esa sí es así. Entonces los, los tenemos ahí y... Creo que hay otra cosa que debemos de empezar a, a, a, a seguir cultivando, que es el valor de la empatía y el, el, y el valor de la igualdad de oportunidades para todos. Creo que esos dos valores debemos de estarlos haciendo presentes en la educación, porque esta parte de la empatía es ponerte en los zapatos del otro, y así yo soy de los primeros que creo que no va a presentarse el bullying. Sí, sí. Eh. Realmente hay mucha tela de dónde cortar respecto a la cultura japonesa y, y, to, y tomarla como ejemplo. Yo, yo entre más leo, más me impacto positivamente pues, por la cultura que tienen. Por ejemplo, esto que decías del de descanso y que a veces nosotros no nos damos ese tiempo de, de descansar. Pero cuando supe, por ejemplo, que bueno, en Japón, en el cielo japonés, no vuelan aviones desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana porque perturban el sueño de los ancianos. O sea, digo, fíjate la disciplina que tienen para en determinado momento no poner por encima de que, ah, es que yo, yo la ando ocupo llegar a las seis de la mañana, no, pues ni modo, o sea, tenías un compromiso, pues vente desde un día antes, pero va a ser en el día en el que, en la hora que, que llegue tu, tu vuelo. Y aquí quiero también compartir, me quedé reflexionando mucho en las últimas semanas, me ha tocado participar en sesiones informativas de, para jóvenes de preparatoria, pues que están interesados en en ingresar a las, a las carreras del TEC y una de las partes que me toca compartir es la visión que tenemos, ¿no? la visión actual. Y como sabemos, este, pues un, una partecita de esa visión dice el, para el florecimiento humano, liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Y si sí me tomo el tiempo suficiente para explicar a qué nos referimos a florecimiento, pues que sabemos que cada uno de los jóvenes presentes pues va a florecer de diferente forma y a su tiempo, pero a la vez te confieso que me causaba conflicto, pero ¿cómo les explico qué significa florecer? O sea, ¿qué es, qué es florecer? Eh, pues es sentirse pleno, sentirse en paz, sentirse felices, eh, me tocó también armar una conferencia sobre por qué es importante la elección de tu carrera profesional y es identificar dos factores muy, muy importantes. Puede ser el externo porque la mayoría te dice, sabes que estas son las carreras que están de moda, son las que están proyectadas al futuro, son las que mejor son pagadas. Pero yo también les comento, imagínense que el que sepan la carrera A, que es la mejor pagada de todas, y que tiene que ver con cierta temática que ustedes no toleran y que además no tienen las aptitudes ni las habilidades para hacerlo. Están dispuestos por dinero a sufrir toda su vida desarrollando esa carrera y aquí es donde en, en, entra el factor interno. Y es donde están los valores y que debemos de conocernos, de saber que yo eh, soy buena para los números, pero además me gusta mucho explicar, soy paciente, soy empática, entonces juntar todo ese ese con valga la redundancia, ese conjunto de, de, de valores que yo tengo y cómo van a empatar con esa con ese carrera profesional que a lo mejor son las que están de moda, no están de moda, pero que me hacen sentir como que nunca voy a trabajar, no porque voy a estar disfrutando eso que hago con mi día a día y creo que eso es fundamental yo también apenas hoy fui a un taller, ahorita vengo de una parpa, eh, de, fuera del TEC, de dar un taller y es lo primero que les dije, o sea, primero a, a aprovechen estas ferias a preguntar de qué son las carreras, pero también para informar, aparte de informarse, para hacer una valoración, qué es lo que más te gusta y qué, para qué tienes mayores habilidades, actitudes y, y te digo, a lo mejor no te gusta leer, eh, eh, ver, revisar la historia y cosas así y quieres estudiar Derecho, pues como que no hay una congruencia, ¿no? Entonces cre creo que debemos de trabajar en, en esa congruencia y informar bien a los papás, porque luego lo que ocurre es que estamos desinformados como papás y nos da miedo que no vayan a poder desarrollarse profesionalmente, pero creo que es una... Eh, como que los acompañen sus papás, no que tomen la decisión ellos, porque ustedes van a vivir su propia vida y ustedes van a pagar las consecuencias de sus elecciones, ¿no? Pero al final de cuentas, pues hay que estar acompañado por ellos porque a ellos también les genera incertidumbre y duda y bueno esto de los valores y de lo que hablamos ahorita de la elección de carrera que podría ser un buen tema para para tocar para para chavos que, que están por llegar a, a esa situación este pues nos podríamos seguir pero pues por el día de hoy creo que nos tenemos que, que despedir porque teníamos tiene eh, tenemos ahí otras actividades que hacer yo la, y este y que íbamos a cortar el programa más o menos a una media hora en esta ocasión. Sí, pues muchas gracias, David. Este, como dices, esto da para mucho más que hablar. Ahorita específicamente pues a nuestros jóvenes graduandos que están por terminar su carrera profesional. Yo les digo, cuando me dicen, es que ya voy a descansar, ya me quiero graduar, les digo, ¿cómo les explico que no van a descansar? Que ahorita es cuando tienen que probar cómo van a ser actores que, que realmente pues mejoren nuestra sociedad y que pongan en práctica todo es toda su formación, entonces pues andamos bien activados también de graduandos desearles el mayor de los éxitos a, a nuestros graduandos y graduandas y, y pues nuevamente muchas gracias por compartir este espacio contigo David por cierto muchas felicidades a todos los que están en Culiacán que hoy van a firmar su, su título en el TEC de Monterrey que van a tener su por siempre TEC, su foto de generación no olviden esos momentos y vivan los plenamente. A nosotros nos toca la semana que entra. Esta semana tuvimos eh, desayuno con el director nacional de posgrados que vino a ver a los mejores promedios que tenemos en el campus para ver si acceden a estudiar posgrado con becas y oportunidades que ya las hubiera yo querido tener en su momento. Entonces, este sí. valoren las decisiones y si la tienen la posibilidad, pues aviéntense. La verdad es que vale la pena hacer una maestría científica. No les digo que va a ser fácil, pero eh, lo van a disfrutar.